Hola. Veremos cómo compartir sin cables archivo entre un ordenador y un móvil Xiaomi. Busque la aplicación Sareme. Y ábrala. Vaya a menú y luego a compartir con el PC. Tocamos en iniciar. Tenemos que estar en la misma red con el smartphone y con la computadora. Debemos copiar esta dirección ya que tenemos que meterla en el explorador de archivos del ordenata. Ahora lo vemos. Ya en el PC abrimos el explorador. Y en la barra de ruta introducimos la dirección FTP que nos salió en la aplicación Sareme. Aquí tengo ya todas mis carpetas disponibles.